Tarsa, ¿Eh? ¿qué haces? ¿Por qué soy tan diferente? Porque estás cubierto de lodo, por eso. No, Kerchak dice que no pertenezco a la... ¿Por la qué? Kerchak dice que no pertenezco a la familia. No importa lo que diga Kerchak, pero... <risa> Quédate quieto Pero mírame. ¿Y sabes lo que veo? Veo dos ojos como los míos Y una nariz en alguna parte ah, Aquí, dos orejas A ver, ¿qué más? Dos manos Así es Cierra los ojos. Olvida lo que ves. ¿Qué sientes? Mi corazón. Ven aquí. Deje tu corazón. ¿Lo ves? Somos iguales. Solo que Kerchak no lo entiende. Yo veré que entienda. Voy a ser el mejor simio. Seguramente lo serás.